Aprendiendo de los niños En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 181 al 3 Marcos 10, 3, 16 Dios colocó características muy especiales en los niños que básicamente tienen que ver con su inocencia, sencillez, fe y pureza, y que los convierten en nuestros mejores maestros. Para conquistar el corazón de nuestro Padre Dios y poder apropiarnos y disfrutar plenamente de todas las riquezas, es necesario que seamos como niños. ¿Pero cómo hacerlo? Cultivando las siguientes características. Dependencia Continuamente Jesús levantaba los ojos al cielo, buscando el consuelo y la aprobación de su Padre. Le amaba, le necesitaba y disfrutaba profundamente de su compañía. Al igual que un niño, no deseaba estar sin Él. Le hablaba de las cosas que al Padre le gustaban, pues la oración es el ingrediente cálido, el lenguaje tierno, la expresión de nuestra intimidad y confianza hacia Él fe y confianza absoluta. Aunque sabía que muchos padecimientos hallaría en el camino de la cruz, siempre estaba seguro de contar con el respaldo y ayuda de su padre, quien con su mirada amorosa y protectora le recordaba que los dos eran uno solo, sabiendo que sus planes sobrenaturales llegarían a feliz término. Obediencia Voluntariamente y con alegría Rinde su voluntad a la del Padre, permaneciendo en un solo pensar, un solo sentir, un solo actuar. No le interesa otra cosa más, que decir y hacer lo que a él le agrada. Procurar la gloria del Padre, lo que pertenece al Padre, pertenece al Hijo. No hay posesiones ni intereses separados. Lleno de reconocimiento y gratitud, el verdadero Hijo solo busca la honra del Padre, glorificándole en todo. Anhelaría ser como el corazón de un niño para con Dios Realice con fe la siguiente oración Hablemos con Dios Padre Santo, qué hermosa enseñanza la que me das hoy Yo también quiero ser un niño para ti Te pido con todo mi corazón imprimas la vida de Cristo en mí Su entrega, su ternura, su sencillez, su profundo y sin igual amor a ti Allí comenzará una vida totalmente productiva y saludable, desafiante y maravillosa para mí, como la de Jesús. Amén. Que el amor de Dios te vie y sustente en los momentos difíciles y que su poder se perfeccione en tu debilidad, y su gracia te abrace siempre, y reconozcas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y vivas confiado en Él, como un niño de su Padre que le ama y desea lo mejor para su Hijo. Dios te guarde y bendiga y te deseo un excelente día.